gente que tenemos en nuestro programa, en nuestra crónica cotidiana, en nuestra mirada sobre Latinoamérica, la Patagonia, el mundo. Hoy eh, atravesados por otro asesinato, un asesinato convocado por el sicariato mediático, por la estigmatización constante del pueblo mapuche y que tiene... Otro nombre más entre las víctimas siempre del mismo lado del pueblo mapuche. Estamos hablando de otro asesinato y bueno y un compañero que también está en gravísimo estado... ...en el momento en el que estamos haciendo nuestro programa. Hoy lunes ya cerrando este feriado largo y nos encontramos con más represión, más violencia... ...y más estigmatización en este cerco mediático que se hace sobre los supuestos conflictos por ocupaciones... ...como suelen decir los medios terratenientes acá en la región... Cuando hablamos, investigamos y destapamos esa olla encontramos este entramado vinculado a la propiedad de la tierra. Otro encuentro en Cartago, hoy con la crónica urgente del asesinato de Elías. Pensando de que alguna cosa iba a pasar, la policía estaba rodeada, no nos va a pasar a nadie Y bueno, me vengo a enterar esto y digo yo, ¿cómo? Si la policía no iba a pasar a nadie, ¿cómo esas dos personas, delincuentes, que no le puede decir personas, pasaron a casar? Gonzalo ¿A los, pudo ¿Eh? los pudo identificar, los pudo ver, sí. digamos, cuando... Sí, Gonzalo sí, sí. Y también hay otro peñi que también los vio, así que bueno... Era un momento que se va el juicio. Y, este, bueno, me vine y me dio mucha bronca. Porque yo vengo luchando desde hace años y no tengo 20 años. Tengo 72 años. Y 72 años de lucha para sobrevivir, para crecerme, para... Y él tiene dos nenes, dos amiguitos. ¿Qué edad tiene Gonzalo? Y Gonzalo tiene 25. Sí. Ahora sí Bien, estamos desde el Bolsón Acabamos de, de bajar de, del territorio Loftem de que Y acá estamos con la Namien eh, Evis Millán Bueno, sí, recién acabamos de llegar eh, Estuvimos acompañando a la Lamgen Que están allá eh, Estábamos, bueno eh, Éramos varios grupos varias, Varios autos, vehículos Con la compañeros Que se acercaron al, al lugar Para poder eh, subir y hacer la despedida como corresponde en la eh, que bueno, ya se arriba, ¿no? En el Cerro Todavía o en, en el aventura. Cuando eh, estábamos por disponernos para salir en caravana, porque ya se había dado la orden que teníamos eh, el lugar, ya, eh, digamos. Eh, Coer se iba a retirar, claro el acuerdo? habían dicho este. que Coer se iba a retirar y que podíamos avanzar hacia el lugar para poder subir y despedir a la eh, No fue así la policía eh, no nos dejó pasar eh, bueno hubo un par de situaciones que que se que, que se comenzaron a ellos eh, la policía a tirar tiros eh, empezaban con, a, a dispersarse toda la policía incluso eh, en un momento antes de, de, de, de pasar habían hecho un cambio había entrado la policía provincial y el cover había quedado del otro lado cuando sucede toda esta situación el cover vuelve para atrás y ambos, tanto la, el cor como la, la Policía Provincial, empezaron a armarse de escudos y a, a los tiros. Así que bueno, todos comenzamos a correr, a resguardarnos, porque estaban um, realmente como muy sacados sobre esta situación. De hecho hay un lamién que está herido de bala de goma. Sí, sí, le, le, le afectó a algún... También eh, aislados y bloqueados por la Policía. Eh, entonces bueno, la situación es... Gravísima el hecho es muy grave eh, y para eso estamos para contar lo que está pasando lo que pudimos observar todavía no ha ingresado el juez eh, mejor dicho el fiscal ni la gente de criminalística a hacer las pericias que tienen que hacer en estos casos por lo tanto el cuerpo del Peñi eh, Isaías sigue estando en el territorio eh, ahora hay unas condiciones que, que han puesto la, la comunidad y, y nosotros también la gente que estamos apoyando esta lucha eh, adherimos a esas condiciones porque creemos que para retirar el cuerpo del de peñi desde el territorio primero lo tiene que despedir su gente la gente mapuche a su manera con su a su con sus tradiciones con su cultura y no puede pasar el peñi acompañado por ellos y por nosotros en el medio del control policial del Grupo Especial code, por ejemplo, y de la Policía de Río Negro. Eso se tiene que terminar, creemos que todos estos dos meses de detenerse, de tener ese retén, eh, este asesinato demuestran que fue arbitrario, autoritario y una medida solamente para, para intimidar y para cuidarle los intereses a un supuesto empresario forestal, que tiene una concesión de ese territorio donde, que fue recuperado, en donde hay pinos, pinos y matorrales. Hoy volví a ingresar al territorio, eh, he, he entrado varias veces, y ahí no hay ninguna forestación, no hay ningún trabajo que haga pensar que el hombre que dice ser dueño y que solamente es un concesionario eh, esté trabajando realmente, seriamente, en, en la forestación. Ese territorio está ahí abandonado lleno de pinos y de matorrales, creemos que para solamente la especulación inmobiliaria o quizás algún otro proyecto o interés que todavía no conocemos, como puede ser también la megaminería o también eh, una manera de apropiarse de, de las nacientes de, de agua y de, de arroyos que hay ahí, en, esta, en esa zona, y que sabemos que son un, un preciado... Botín, que quieren quedarse el capitalismo extranjero y, y algunos de acá también, ¿no? Así que la situación que, que puedo contar ahora es eso, es esa. Estamos esperando ahora que, la, que, el, que el procurador de la provincia de Río Negro eh, diga que sí al retiro del, del COEL, que es el grupo especial de, de operaciones que está allí bloqueando la ruta, para poder ingresar eh, las la comunidades mapuches que se están acercando al territorio y también las organizaciones y militantes que han estado apoyando y que quieren apoyar y, y, y acercarse también a, a solidarizarse con la comunidad y a darle una despedida digna a, a, a, a y, y bueno a esta hora todavía estamos todavía estamos en esa en ese Mari Mari con Compuanay, desde acá, desde, desde Chubut, Juan Antieco, Mapuche. Bueno, es para comunicarles que en el día de hoy, aproximadamente a las 15 horas, los efectivos del COER de Río Negro ingresaron al territorio recuperado por las Entregó y empezaron a disparar con, con balas de plomo. Consecuencia de eso, hay un muerto confirmado cuyo cuerpo todavía está en el territorio. Hay un herido de gravedad con un con un impacto de bala en la zona abdominal. Este Gonzalo Cabrera, que lo están interviniendo en este momento en, en el hospital de Bonzón, esto es crítico según lo que nos dicen. Gonzalo Cabrera es un muchacho que cuando fue el conflicto de la Lofi en Resistencia a Cusamen la policía del Chubut lo torturó para que declare en contra del lonco Facundo Jones Guala. Eh, en estos momentos corre riesgo su vida eh, por la, la lesión en sí. Él es hijo de la, de la Pilián Cuyé, María Luisa Huincaleo, una de las de las abuelas que acompañó a la recuperación y que le esquivó a, la, a las balas de la, de la policía de Río Negro. Realmente vivimos momentos de mucha incertidumbre. No sabemos cómo están el resto de los hermanos en el territorio. Nos llegó la novedad que había detenidos. No sabemos si es verdad que hay detenidos. Estamos mandando gente que vayan a, a confirmar pero sí hay una cuestión para remarcar, que desde que empezó el conflicto se pidió a la gobernadora Arabela Carreras una mesa de diálogo y se hizo lo propio con el gobierno nacional, a través del ministro de Seguridad, de pedir una mesa de diálogo, porque de hecho quería se pretendía resolver este conflicto mediante el diálogo y no queríamos otro muerto, no queríamos otro Rafael Nahuel, y es eso lo que efectivamente ocurrió. Eh, quiero decir que el Gobierno Nacional envió refuerzos federales a pedido de la, de la gobernadora de Río Negro. Eh, la ruta número 6 permanece cortada para todo tipo de tránsito. Entonces, eso complica la situación porque tampoco los organismos de APDH van a poder llegar hasta el territorio para poder constatar el resto de los hermanos si está si hay algún herido más o en qué situación se encuentra Así que la situación acá en, el, en la loft que entró es de extrema gravedad, de extrema gravedad, otra vez de nuevo muerto, un, el muerto lo pone el pueblo mapuche. Pese a la cantidad de pedidos que se le hizo a la gobernadora Adabela Carreras, desde los premios Nobel de la Paz, de las, las Madres de Plaza de Mayo, desde la PDH, desde un montón de sectores le pidieron que abra una mesa de diálogo. Evidentemente su, su deseo y su odio racial va más allá de poder sentarse a dialogar con el pueblo mapuche para buscar una resolución mediante el diálogo y acuerdos políticos para resolver una cuestión de fondo que como es el tema del territorio. Ayer por la tarde, dos personas de civil ingresaron al territorio de la comunidad mapuche Kemkeutreu, custodiado por la división COER de la Policía de Río Negro, y asesinaron a Elías Garay. La comunidad mantiene una reivindicación en el paraje Cuesta del Ternero, en un lugar llamado La Tapera de los Álamos, 90 kilómetros al sur de Bariloche, en la provincia de Río Negro. ...estigmatización, criminalización mediática... ...encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro... ...Arabela Carreras y las familias terratenientes... ...ataques, incendios anónimos en lugares emblemáticos... ...un cerco del grupo especial del cuerpo de operaciones especiales de rescate... ...el COER de la policía de Río Negro... ...el envío de gendarmería por parte del gobierno nacional... ...y una política de desgaste por más de 50 días... Estos hechos construyeron el escenario que terminó poco después de que se levantara la Campe Solidario, con el ingreso a cuesta del ternero de dos individuos sin identificación que dispararon contra comuneros de la LOF Kemkeutreu, asesinando a Elías Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de calibre 22 en su abdomen. Como broche, los sectores de ultraderecha festejaron y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en el Bolsón. Entraron a matar. Bajamos hace algunas horas del territorio. El cuerpo del Peñi Yem, del Peñi asesinado, todavía se encuentra en el territorio. Subimos con las familias, sus familiares, con gente de la PDH, con la abogada de la comunidad. Bajamos para seguir discutiendo eh, las circunstancias que llevarían a que eh, se autorice llevar el, el cuerpo del Peñi. Pero antes, hacer nuestro elugún, nuestra ceremonia, el, a pedido también de la familia, ellos los quieren trasladar familiares directos del Peñi, y entre los puntos que discutíamos eh, era la demanda de que se retire el COER, las fuerzas especiales eh, de la Policía de Río Negro del territorio. Eh, se discutió y se llegó a ese acuerdo. Se van a retirar y nosotros vamos a, a dejar que eh, se haga el peritaje de lo que sucedió ahí y también haremos una despedida digna de nuestro yem. Esto está sucediendo ahora, en estos minutos. Ahora nos retiramos para el territorio, para el Lofkenkenteu, y seguramente esto va a finalizar más tarde todo lo que tiene que ver con la retirada de esta fuerza de, de, de seguridad, más eh, nuestra despedida. Por otro lado, el Peñi Gonzalo Cabrera, que se encuentra internado en el hospital del Bolsón, se encuentra estable, pero tiene dos proyectiles alojados en su cuerpo. Hola, soy Nelson Ábalos, integrante de la APDH noroeste del Chubut. Y este audio es para avisar que está confirmado el, el fallecimiento de un peñi en el territorio de la Lovken Kemtreu. El cuerpo se encuentra allá todavía. No subió la ambulancia a buscarlo. Y hay otro peñi con una herida en el abdomen. Eh, no, se sabe, no se sabe bien la gravedad en el hospital del de Bolsón. Estamos tratando de confirmar si hay algún detenido acá en la comisaría del Bolsón. Este audio lo estoy grabando en la comisaría. Así que, para que sepan, compas, esta es la situación en este momento en la comarcandina Tiene la excusa de que ingresaron para cazar en, este, en estos tiempos. Eh, a ningún poblador de, de esta parte del, del mundo se le va a dar por ir a casar en esta época. Por otro lado, estamos discutiendo con el aparato judicial de Río Negro para que dignamente nos deje despedirnos de nuestro eh, pen y yen, de este huaychafe yen. Queremos que se vaya, que se retire el, el cover de la Ruta 6, que se retire del territorio. Eh, acá está claramente eh, el ejemplo de lo que pasó. Nosotros levantamos el campe por voluntad de la, y decisión de la gente que llevaba adelante este acampe, y acá está eh, demostrado lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió? Una medida que tomó la justicia el aparato judicial de Río Negrino eh, con el motivo del resguardo de las personas. Tendrían que haber aclarado el resguardo de quiénes, de qué capital. A los pocos días nos sucede esto. Se inaugura una historia trágica también en nuestra lucha, ¿no? que es el sicariato. Pero vamos a pelear hasta lo, hasta lo último para eh, determinar quiénes son los ideólogos de esto que sucedió, de este asesinato. No solo del asesinato, hay un peñi también que se debate entre la vida y la muerte, ¿sí? que es Gonzalo Cabrera, que está en el hospital de, del Bosón. Bien, esto es el escenario que ha, que ha configurado el poder político a través del poder judicial y consumado por las fuerzas de seguridad. A poco, a poco tiempo, digamos, de que eh, suicidio, se, dio este, se registró este hecho de asesinato, sobrevoló sobre la comunidad un dron de la, de la policía. Cinco minutos, diez minutos, ¿no? Como observando eh, en qué situación se encontraba la gente del los. Y e inmediatamente ingresan estos sicarios eh, que evidentemente entran por la ruta. Entonces, ahora lo que estamos pidiendo, demandando, les pido a todos los que están escuchando esta conferencia de prensa, que demanden ¿sí? al poder político, al poder judicial, que se retire esta fuerza de seguridad que envió a la justicia, al aparato judicial, para matarlos. Queda clarísimo lo que ha pasado. Y anoche, cuando, mientras hacíamos una vigilia en el hospital, y otros estaban en, en fiscalía, eh, una horda ¿sí? de eh, pseudos gauchos alcoholizados, y sabemos que muchos de ellos, como acá demográficamente no somos muchos, pertenecen al partido de derecha, que reina y que gobierna este pueblo, eh, arremetieron contra la gente que se estaba manifestando. Después todos los, los medios hegemónicos dijeron que era el, eh, gente mapuche que estaba destrozando y amedrentando a los turistas. ¡Qué falsedad! ¡Qué impotencia te da cuando la gran mayoría escucha a estos mercenarios de la comunidad! ¡O ¡Oh, pido que se les mienta esto! La decisión que tenemos que tomar como mujeres de cada uno de los hombres acompañando esta situación crítica que está aprovechando el atropello frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos Agradezco a la distribución la riqueza de este país. No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 si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego la casa, te patotea. Tenés que ser su familia con todo, digo. que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco voy a traer la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el bajo el agua me llegaba hasta la rodilla.